Discutimos ahora un esquema semántico sobre la modelización. Un esquema semántico es un gráfico en forma de red que presenta relaciones de significado entre conceptos y se suele utilizar para clarificar, visualizar gráficamente, las relaciones entre las partes de un sistema complejo, aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Vemos aquí un posible esquema semántico para el proceso de modelización que incluye también la fase de simulación. Suprayamos que hemos dicho que es un posible esquema, porque no existe una solución única a este problema. De hecho, usted ya se ha hecho una imagen mental de en qué consiste la modelización, y le pediremos que profundice en ella en el trabajo personal que deberá realizar al final de este módulo. Así que es posible que pueda mejorar el esquema semántico que presentamos nosotros. Si es así, adelante, no duden en modificar nuestra propuesta. Esta es una importante enseñanza en sí misma, el espíritu científico se basa en la necesidad constante de someter a juicio crítico las enseñanzas recibidas, y si se consideran mejorables o revisables llevar a cabo esta tarea. Pero una vez hecha esta disquisición inicial, vamos a estudiar en detalle este esquema. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo último de la modelización matemática? El conocimiento del sistema. Lo que buscamos es comprender mejor un sistema para saber cómo se comporta o se puede comportar en ciertas situaciones. Y esto ya sea con un fin puramente filosófico, de búsqueda de la sabiduría, o con un objetivo eminentemente práctico. Características Para comenzar nos planteamos una primera pregunta sobre el sistema. ¿Es el sistema accesible? Es decir, ¿podemos manipularlo o manejarlo directamente? Si la respuesta es que no, si no podemos manipularlo, experimentar con el sistema en sí, no nos queda otro remedio que seguir esta flecha e intentar una modelización matemática. Así, por ejemplo, si queremos aprender sobre el comportamiento en carretera de un coche, podríamos manipular el coche, conducirlo bajo ciertas condiciones, modificar su carrocería o su mecánica y comprobar los resultados de nuevo. Pero si queremos comprender mejor el comportamiento del universo, va a ser difícil intentar modificar las características físicas o la posición de, por ejemplo, algún planeta o del sistema solar en su conjunto para ver cómo evoluciona. En este segundo caso, no nos queda más remedio que intentar una modelización matemática. Incluso en el caso del que el sistema sea accesible, debemos preguntarnos también si el sistema es comprensible, es decir, si entendemos sus procesos subyacentes, las leyes básicas que lo rigen. Si es así, incluso si el sistema es accesible, aún podemos plantearnos realizar una modelización. Esta decisión puede depender de otros factores como la economía, la seguridad o la necesidad de obtener resultados rápidamente. Seguramente resulta más económico, seguro e incluso rápido estudiar el choque entre coches usando en lo posible un modelo matemático del proceso que realmente llevando a cabo choques entre vehículos. En otros casos, como las explosiones o los accidentes nucleares, es que es simplemente intolerable, al menos por la opinión pública, llevarlas a cabo indiscriminadamente. Por otra parte, si no entendemos el sistema en absoluto, no nos quedará otra opción que intentar experimentar con el sistema real para intentar comprender alguna de sus partes. Esta determinación de las características del sistema de nuestro interés nos lleva a dos procesos paralelos de estudio que son comunes en las ciencias y la ingeniería, la experimentación y la modelización. Vamos a mantener este paralelismo durante el resto del esquema, aunque naturalmente nos inclinemos en este curso más por la modelización. Métodos de trabajo. Discutimos, pues, en mayor detalle los métodos de trabajo de la modelización. Ya puede usted imaginarse que los métodos de la experimentación dependen mucho de la disciplina de que se trate. La primera pregunta a responder es si el sistema admite una formulación matemática. Si la respuesta es que no, lamentablemente el camino parece bastante limitado, aunque no cerrado. Existen herramientas matemáticas como las que listamos en la siguiente sección que permiten realizar ajustes de los datos experimentales de que dispongamos, los que sean, y que pueden mejorar nuestro poder predictivo del comportamiento del sistema en situaciones diferentes de aquellas que nos proporcionaron estos datos. El planteamiento en principio es el siguiente. Si consigo un mecanismo matemático que es capaz de explicar los datos de que dispongo, me ayudará a extrapolar resultados para situaciones algo diferentes de las que ya conozco. Bueno, pues con ciertas precauciones, esta puede ser una vía de modelización razonable. Sin embargo, de nuevo el interés de este curso se centra en la otra rama, si un modelo es formulable, es decir, si podemos aplicar leyes científicas o relaciones de causa-efecto cuantitativas entre sus variables, entramos de lleno en la modelización matemática, cuyo objeto, recordemos, era identificar un conjunto de valores que representan el estado del fenómeno estudiado y establecer relaciones matemáticas entre dichas variables. Bueno. Pues si ya tenemos las variables y las fórmulas matemáticas que describen el problema, tenemos que pasar a la siguiente pregunta. ¿Es tratable el problema? Quiero decir, ¿estas ecuaciones se pueden resolver analíticamente? Con lápiz y papel, para decirlo de un modo más llano. Y este ha sido ciertamente un motor constante del desarrollo de las matemáticas en sí mismas. Si la respuesta es afirmativa, podemos realizar un estudio analítico del estilo del que puede usted ver en muchos libros de texto de cualquier disciplina. Esto se ha hecho así durante siglos y se seguirá haciendo siempre que sea posible, porque sin duda una solución analítica constituye la mejor de las herramientas posibles y nos conduce a un conocimiento exhaustivo del papel de cada una de las variables en el sistema. Al menos si esta solución analítica resulta razonablemente manejable. Pero si el problema no es tratable analíticamente, entonces llega el momento de usar las computadoras. Deberemos crear un programa informático que aproxime la solución analítica que no podemos alcanzar, que describa de la mejor manera posible el comportamiento de nuestro modelo matemático y que nos permita, en definitiva, experimentar con el sistema. Bueno, con el modelo que hemos hecho del sistema. Porque en cualquiera de estos dos casos, por satisfactoria que sea la solución alcanzada del modelo matemático, no hay que olvidar la imagen global y nuestro objetivo original. Un modelo no es más que eso, un modelo, una posible representación del sistema. Y para formularlo, seguramente hemos hecho suposiciones e incluso simplificaciones del problema original, sin duda complejo. Así que debemos siempre comprobar la validez del mismo, del modelo. Así. ¿Hemos conseguido con nuestro modelo aprender las características fundamentales del sistema? En una forma más directa. ¿Nos sirve el modelo para comprender mejor de verdad el sistema? ¿Nos sirve el modelo para predecir situaciones diferentes a las ya conocidas? Este proceso de contrastación del modelo se denomina validación. En él... Podemos utilizar nuestro conocimiento del sistema para ver si las predicciones del modelo concuerdan con nuestra experiencia. Debemos volver también a los datos que tengamos del sistema original y utilizar nuestro modelo para comparar estos datos con los predichos por el modelo. Finalmente, si estamos satisfechos con el resultado, habremos terminado. Si no es así, no nos quedará otra opción que volver a alguno de los pasos anteriores y refinar nuestro modelo. O, si es preciso, Volver al mismo inicio y repetir el proceso. En este curso nos concentramos en esta parte de aquí del esquema. Además y evidentemente vamos a utilizar modelos matemáticos sencillos de sistemas también sencillos. Con una sencillez si se quiere académica. Ya que estamos más interesados en enseñarle las fases del proceso de modelización en sí que en entender algún sistema en concreto. Naturalmente en la vida real, los científicos, estudiosos sociales e ingenieros se afanan en un problema concreto, a veces durante toda su vida profesional, y repiten el proceso descrito aquí una y otra vez hasta conseguir modelos de una precisión y complejidad que se escapa de las pretensiones de este curso. Este ciclo sin fin es habitual en las ciencias y la ingeniería, ya que siempre hay un motivo para querer conocer mejor un sistema, ya sea persiguiendo un fin económico, de mejora de nuestras condiciones de vida o de simple búsqueda de la sabiduría.